Bueno, empezamos con la segunda parte. Entonces, hasta acá eh, sabemos que existen tipos de datos que ya nos vienen como preestablecidos. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien. Se escucha, ¿Se escucha? Sí. bien. Están viendo la pantalla, está todo bien. Perfecto. Bueno, hasta acá teníamos tipos de datos preestablecidos, ¿no? Que los usábamos. Sabíamos declarar una variable del tipo int, yo qué sé, edad. Aprendimos. Eh, a declarar variables del tipo float, por ejemplo, para la temperatura. Aprendimos a declarar variable, una variable para el nombre, vamos a, vamos a seguir con este, altura, en vez de temperatura, altura, char, nombre, supongamos, queremos que tenga hasta 50 caracteres, entonces le ponemos 51 para tener espacio para el contrabarra cero edad, altura, no sé qué, eh, podemos poner también como un char, eh, simple, sexo, eh, hasta ahí, ahí tenemos uno de cada uno de los, que, de los que pudimos declarar hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa Y de todos estos? También sabemos declarar eh, a raíz, ¿no? O sea, nosotros podríamos declarar podemos hacer un array de edades, ¿sí? un array de alturas. Ay, no sé si la palabra array por ahí es un poco exagerado, pero aunque sea la a, a edades, ¿sí? les, les da idea de que esto es un array. Alturas, ya no hay una altura, hay alturas. Array sexos. La forma de esto era, bueno, decíamos que este array tenía 50 lugares, 100 lugares o cantidad, no sé, personas y nos hacíamos un define en alguna parte de nuestro código. Sí. Un define de personas Entonces yo acá ponía 100, 1000, 10, lo puedo ir cambiando. sí Pero suponiendo que esta información era de el mismo fulano, yo decía, bueno, tengo cantidad de personas, cantidad de alturas, también tengo una array, supongamos, de nombres, y una array de sexos. ¿sí? Por ejemplo... Entonces teníamos una manera de declarar las cosas por separado, sabíamos declarar Arrays, y en algún momento habíamos hablado que una manera, lo habíamos mencionado, si no estaba ahí para leer en el campus, no nos queremos meter nunca en detalle en ese tema, era el tema de los Arrays paralelos, o sea, esto de que si yo tengo muchos empleados, de los cuales conozco de cada empleado, la edad, la altura, el nombre y el sexo, bueno, podría fabricarme algo como esto, entonces, serían arrays que son, no tienen nada que ver unos con otros, pero yo podría, siendo un programador prolijo, en la posición 0 de cada array, guardar la información de un empleado. En la posición 1 de cada array, guardar la información de otro empleado. En la posición 2 de cada array, guardar la información de otro empleado. Y manteniendo de esa manera, yo sé que siempre que me referencio al índice 0 tengo la información. De Juan, la edad de Juan, la altura de Juan y el sexo de Juan. Y si me referencio a la posición 63, tengo la edad de Carla, la altura de Carla, el nombre de Carla y el sexo de Carla. ¿sí? O sea, tengo de la manera en que yo me voy moviendo con la I, me paro en uno y en otro. Y no se imaginan los bardos que esto puede llegar a, a armar en el momento de que tengo que ordenar a las personas por nombre. En el momento que llego a la decisión de hacer el swap, tengo que hacer el, el swap en cada uno de los arrays, ¿sí? Y esto es un mini caso, o sea, nadie tiene tan pocos datos. Una persona, más o menos, tendría, vamos a hacerla acá, yo que sé, una persona de un sistema puede tener nombre, puede tener, vamos a listarlos acá. Me imagino una persona, persona, podría tener nombre, Apellido, DNI, tweet, dirección, teléfono, mail, como mínimo, o sea, como para decir más o menos, tengo tengo una persona en mi sistema, un legajo, y así se nos podría seguir ocurriendo infinidad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 arrays paralelos para esta pavada. Sí, acá podríamos, podríamos seguir agregando cosas. Entonces, si fuésemos por este universo de los arrays paralelos, es una locura, cuando tengo que hacer un swap, me quedan 24 líneas de código solamente para hacer el swap. Sí, porque más allá de que quiero ordenar por nombres, yo después tengo que hacer que... el si el nombre se cambia de índice, también se cambie el apellido, que también se cambie el DNI, que también se cambie el quit, todo para que eso siga siendo consistente. ¿sí? Así que nada, un drama ir por este lado. Esto es lo que conocíamos hasta este momento. A partir de ahora nosotros vamos a aprender a crearnos un tipo de dato según necesidad, el tipo de dato que se nos ocurra. Elegimos un nombre, lo bautizamos, y después determinamos adentro de ese tipo de dato qué campos queremos que tenga. ¿sí? Entonces, ¿qué campos puede tener? Bueno, simple. A priori, si yo no creé nada más, puede tener los campos que ya me da el sistema. O sea, adentro, un tipo de dato mío podría tener un int, un float, un char, un array de char, un array de float, un array de int. Una, lo, lo, los tipos de datos que me da el sistema. Pero a partir de que yo creo un nuevo tipo de dato, el que, ven, el, el que voy a crear después que ese, ya podría también incluir a ese como un campo. Ahora vemos, eso es un poco más complicado, pero básicamente lo, lo primero es cómo son la, cuál es la palabra mágica para crear tipos de datos. Bueno, los tipos de datos en C se llaman estructuras. Así que la palabra mágica es struct. ¿sí? Y acá viene el momento del bautismo. Lo que dicen las hojas que ustedes están por leer, es que se declara de la siguiente manera. Y yo les voy a mostrar una forma que quede un poquitito más elegante para declarar. Pero la forma, lo que ustedes van a encontrar en la documentación de la cátedra, es que nosotros tenemos que darle un nombre, como es una estructura, le voy a poner una S minúscula adelante. Entonces vamos a suponer que hacemos un alumno. ¿Sí? alumno, abro, cierro y acá declaro qué tiene adentro. No lo declaro dentro del main, sino que lo declaro por fuera, ¿por qué? Así lo puedo, usar, puedo utilizar este nuevo tipo de dato que inventé en cualquier parte del código. ¿sí? Entonces, nuestra estructura alumno, ahí está. Empieza con la palabra struct, nombre de bautismo que va a tener, y acá vamos a declarar los campos. Imaginemos un alumno sencillo, tiene, no sé, legajo, Así que vamos a hacer un int, legajo, y vamos a hacer un int, eh, un char, apellido. ¿Bien? Tiene estos dos datos. ¿Por qué? Porque son, acá puedo poner todos los datos que se llaman primitivos, o sea, todos los que yo ya conozco. ¿Está bien? ¿Me vienen siguiendo hasta acá? sí, sí. sí, sí. Acá ya inventé un tipo de dato. Entonces puedo venir al main y usarlo. ¿Cómo era? ¿Cómo se declaraba un int, int, edad? ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo declaro un alumno? Estru Para la estructura, eh, la llave se cierra con un punto y coma. No, no es necesario. Lo que pasa es que yo iba a escribir otra cosa ahora ahí abajo y estoy acostumbrado a poner el punticoma. Creo que compila igual. <risa> Espera, creo que compila igual. Ah, parece que le gusta el punticoma siempre. ¿eh? Sí. A ver ahí. Ah, no, acá me debería estar insultando allá arriba. No, me parece que acá... A ver, vamos a probar de nuevo. Eh, auxiliar alumno. Espera, vamos a dejar algo que compile, así vemos si este punto y coma lo podemos omitir. No, yo te diría que no, no lo puedes omitir. No, bueno, esto es un warning de lo que nos quedó de antes, pero no tiene nada que ver con esto. Esta variable está inutilizada, pero está todo bien. O sea, no, no está pasando nada raro. Así que no, sí, va punto y coma. Pero bueno, resulta que para usarlo de esta manera, como lo acabamos de ver, o sea, sería algo de este estilo. Te pongo ahí, struct alumno, esa sería como mi, mi nuevo nombre de tipo de dato. Y acá ya le doy un, nom le, le, le doy un nombre en mi código, como... El índice que declaré era edad, bueno, el alumno este que declaré se llama auxiliar alumno. ¿Sí? Lo mismo, no, no pasa nada. ¿Cómo accedo ahora a los campos? Porque ya ahora no es una variable común, no, no le puedo hacer algo así. O sea, por ejemplo, supongamos que se pudiera, mágicamente. Yo hago esto. ¿Qué se supone que el programa estoy pretendiendo que haga? Que cargue el legajo, que cargue el apellido, que lo adivine. Medio raro. Entonces. Como esto no tendría forma yo de poder dominar qué es lo que quiero, a que, cómo se comporta el programa, lo que se hace es es un poco más específico y se le dice a dónde quiero meter este 99. Entonces, ¿dónde quiero meter ese 99? En legajo. ¿Sí? En el legajo quiero poner el 99. Y si yo quisiera, aparte de tener legajo, tuviese otro int, no sé, edad, bueno, y quiero poner algo en edad. Bueno, vengo y pongo auxiliar alumno punto edad. ¿Sí? Y ahí le pondré 33 yo qué sé. ¿Está bien? Y si quiero poner algo en apellido, ¿qué me dice que tengo que hacer? ¿Declarás la variable apellido en la estructura. Ya está. Ah, bien, eh, auxiliar. Apellido. ¿Vale? ¿Y cómo le cargo el apellido adentro? Entre comillas simple. ¿Cómo sería? Apellido, igual. ¿Eres así? Eh, ¿No es con el, con el STRN copy? Obvio que es con el STRN copy. Obvio. No funciona esto en C. Sáquenselo de la cabeza. No se puede hacer una asignación para un string. ¿Está bien? Ni acá, ni con punto, ni sin punto, ni a veces, ni nunca. Lamentablemente esto C no lo tiene. Está siempre mal. No importa si apellido es una variable string que declararon acá o si es parte de una estructura. Es lo mismo. El acceso acá es correcto, pero no se hace de esta manera. Se hace a través de una función que como dijo el compañero, es strncpi, que es una función a la cual le tenemos que dar, vamos a empezar por ahora sin el modo seguro, para no meter más ruido, le tenemos que decir que acá ¿sí? queremos copiar esto. Ahí pude hacer la asignación dentro de los espacios de memoria. ¿Por qué es necesario que exista este operador punto acá? Y porque necesito decirle a dónde. O sea, este, esto ya pasó a ser un objeto o, un, o un, una entidad un poco más compleja. No es tan simple como un entero, que es una sola cosa. Esto pasó a ser más complejo. Esto tiene un par de enteros y un char. Y podría ser tan complejo como nos dé la imaginación. ¿sí? O sea, no, no tiene un límite de complejidad. Esto podría tener... 60 campos, y está bien, o sea, no, no, eso no sería un drama. Entonces, para especificar en cuál de ellos queremos escribir, necesitamos ponerle punto y al campo que, nos que queremos hacer referencia. Así que vamos a escribirlo de otra manera, con una palabra reservada que se llama typedef. ¿Sí? Typedef struct, es lo mismo que escribimos antes, pero mucho más lindo lo que da como resultado. Esto es... Escriben struct arriba y acá le ponen el nombre que va a tener ese nuevo tipo de dato. Alumno. ¿Sí? La primera letra de los tipos de datos que vamos a crear nosotros en mayúscula. Así sabemos que es una entidad de nuestro sistema y no es nativo. Lo inventamos nosotros, ¿está bien? Alumno. Y acá adentro le vamos a declarar los campos. Int, no sé, legajo, punto y coma char nombre, 51, y no sé, vamos a poner un float cualquiera, float, eh, altura, ¿sí? para tener un float. Entonces, ¿qué gané ahora en esta forma de reescribirlo? Bueno, que me omito acá, no tengo que escribir struct es alumno. Directamente acá, acabo de crear un tipo de dato que se llama alumno, ¿Está bien? Eh, auxiliar Bien, entonces, creé un tipo de dato alumno Que no sé, ahí en el video, no sé si se ve bien Pero incluso es verdecito, o sea, se los hasta cambió de color Como que es un tipo de dato de ustedes eh, Y nada, ¿cómo accedo ahora? Auxiliar Punto y me va a decir los campos que tiene. Ya la ayuda. Es buenísimo. ¿Sí? O sea, pongo auxiliar punto. Y auxiliar tiene altura. Le bajo nombre. Entonces. Altura. ¿Qué es? Un flotante. Entonces le puedo poner 2.04. Está para la NBA de base. puede jugar. Auxiliar. Punto. Edad. 25. Y como cargo... Un string, como venía cargando un string. No tengo nada para inventar. Ah, no, edad no le pusimos. Le pusimos legajo. Legajo. ¿Y cómo cargo? Bueno, tengo que usar alguna de las funciones que conozco. str, cpi. Le pongo el destino. Auxiliar. Punto. Nombre. Coma, el origen. Yo ahora le voy a pasar un literal, ¿no? Juan. Punto y compro. Listo. Se acabó. ¿Cómo busco? Así lo escribo. ¿Cómo lo leo? Igual. O sea, si yo acá quiero hacer un printf y quiero decir, no sé, por ciento S S. Okay. Puntos, legajo, por ciento D, altura, por ciento F. Acá empiezo a poner los campos. Entonces, auxiliar, punto, ¿qué quiero imprimir al principio? Nombre, coma, auxiliar, punto, ¿qué quiero imprimir ahora? El legajo. Legajo. Y ahora qué quiero imprimir por último, auxiliar punto altura. Nombre legajo altura. Nombre legajo altura por ciento S, por ciento D por ciento F. Podemos guardar, compilamos y le damos play. Juan 25 2.04, un éxito, ya tenemos ya sabemos crearnos tipos de datos, ¿sí? Esto es lo mismo que van a encontrar en todos los apuntes, como struct, no sé qué, lo que pasa es que esa forma de declararlo a mí no me gusta mucho, ¿por qué? Porque después nos, nos obliga a usar siempre acá adentro, adelante, la palabra struct, y no queda tan, tan bonito como no usarla, así que para no usarla, los vamos a, a declarar de esta manera, ¿sí? Preguntas hasta acá, dudas que se quieran sacar. Consulta, profe, teniendo Diga, en cuenta que eh, Maxi, eh, teniendo en cuenta que esta estructura puede tener, no sé, infinita cantidad de datos, eh, sí. eh, ¿va a haber como una, una biblioteca también de, de tipo de datos o no? Muy buena pregunta, y lo que me acabas de decir me habilita a seguir explicando. La historia acá va a ser la siguiente. Nosotros vamos a, por cada, cada una de estas cosas que nosotros identificamos, eh, que normalmente son representan algo abstracto de nuestro problema a resolver o algo real, por ejemplo. Nosotros, las cosas reales son las que podemos identificar, o sea, nosotros nos dicen, ti, tienen que hacer un sistema para organizar una, la, la, el alquiler de libros en una biblioteca. Bueno, tenemos que alquilar libros. Entonces, seguramente los libros van a ser una entidad de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir entidad? Eso, eso que acabamos de identificar. Entonces, nosotros nos vamos a hacer una estructura de libros. ¿sí? Venimos acá y empezamos. Che, bo, hay una que. Me di cuenta que los libros, como vamos a hacer una biblioteca, tiene que ser una entidad. ¿Y qué otra cosa tiene que ser una entidad? El socio de la biblioteca. ¿Y qué otra cosa tiene que ser una entidad? Y bueno, así, no sé, el empleado de la biblioteca. Entonces empezamos a crear entidades, ¿sí? Que representan cosas de nuestro problema. empleado ¿Por qué? Y porque voy a tener un montón de empleados, voy a tener un montón de socios, y voy a tener un montón de libros, ¿sí? La biblioteca eran lugares donde la gente iba a leer papel, que, que ya estaba preimpreso, ¿sí? Sería, sería lo, lo mismo que hoy encuentran digitalmente, pero eran lugares donde uno iba y sacaba un libro físico, entonces había un concepto de asociación, ¿sí? había empleados de la biblioteca y había libros. Y después, que hay? Entidades que son abstractas, que todavía no nos vamos a meter en ese tema, pero que más o menos vienen por el lado de que un empleado trabaja en la biblioteca, pero un socio alquila un libro. O sea, para saber qué libro alquiló qué socio, lo voy a tener que registrar en algún lado, ¿sí? Eh, claramente, todos los que no necesitaron la aclaración de qué es una biblioteca tienen por lo menos más de 30 eh, entonces, hay entidades que van a ser abstractas, o sea que uno no las ve físicamente, uno recorre la biblioteca y no las ve pero están, en algún lado están, se hacían en un fichero, en, una, en algún lado se anotaba quién se llevó qué libro entonces empiezan a aparecer entidades que ya son un poquitito más abstractas, que dicen no sé eh, libros, no sé, socio, libro, ¿y qué está ahí? Bueno, no sé, ¿qué socio tiene qué libro alquilado? No sé, tiene dos datos, y empiezan a aparecer cosas raras, pero las más fáciles de ver son estas, o sea, son las que son representación de cosas que uno encuentra en la vida real, o sea, que son, las puede tocar, entonces, depende de qué problema estemos hablando, nos vamos a encontrar con empleados, con alimentos, con... Depende, o sea, nos metemos en un problema y, y empezamos a encontrar entidades. Estas cosas se llaman entidades, ¿sí? O sea, empezamos a detectar entidades que nosotros, para llevarlas a nuestro programa, vamos a generar un tipo de dato. Pero estamos generando una entidad. Sí, o sea, estamos determinando qué cosas tiene una entidad. O sea, nosotros nos, pon, nos ponen a pensar en un sistema de e-commerce. ¿Y qué hay en un sistema de e-commerce? Y hay cosas que se venden. Entonces hay artículo Entonces vamos a venir y nos vamos a crear un tipo de dato que se va a llamar artículo. ¿Y qué más? Y bueno, y los que compran y venden en el coso son, son los clientes o no, clientes no, ¿cómo los podemos llamar? Bueno, no sé, como, como los, los quieran llamar son los usuarios de la aplicación. ¿Y qué más hay? Aparte de artículos y usuarios. Y hay publicaciones. Bueno, y empezamos a detectar entidades que tiene ese sistema. Todo esto de a poquito lo vamos a ir haciendo, ya Ernesto la, semana, la próxima clase les va a mostrar algunas técnicas como para poder leer un texto y empezar a encontrar esas entidades. Pero básicamente esas son cosas que, o, o son... Eh, tangibles, porque las vemos de una, o son relaciones entre dos entidades tangibles. Por ejemplo, eh, un usuario compra un artículo. Bueno, ese compra no es tangible, uno no puede tocar la compra, pero en algún lado la tiene que dejar registrada. ¿sí? Entonces, donde anotamos qué usuario compró qué artículo, en qué fecha, a qué precio, es una entidad, pero es un poquito más abstracta de ver. No importa de qué tipo sea la entidad, sea cual sea, sea, por cada entidad que nuestro sistema tenga, que nuestro proyecto tenga, vamos a generar un archivo. Que va a llevar por nombre, el nombre de la entidad. ¿Sí? O sea, esto de tener usuario, no va a ser, o tener alumnos, perdón, vamos a ir dejando el mismo. Ta, ta, ta, ta, vamos para atrás, hasta que en algún momento aparezca el alumno. Bien. Esto de tener alumnos, no va a ser así, no va a estar acá en el main. Ah, che, tengo, un pro, tengo que hacer eh, una alta, baja y modificación. O sea, una lista de alumnos y agregar alumnos, quitar alumnos, no sé qué. Perfecto. Por ahora es la única entidad que conoces. Después te das cuenta que tenés alumnos, que tenés materias, que tenés profesores, que tenés... Después tenés un montón de cosas. Pero por ahora detectaste que tenés alumnos. Listo. Ni bien detectaste que tenés alumnos, en este proyecto te están faltando dos archivos. Tenés que venir y generar un... Nuevo header file, que se va a llamar alumno.h. Y tenés que generar un punto .c, que se va a llamar alumno.c. Nuevo source file, alumno.c. ¿Qué vas a hacer? En el h vas a poner todas las... Firmas o prototipos públicos. Y aparte, este nuevo tipo de dato que inventaste, el alumno. ¿Sí? O sea que en el H, acá, viene a parar el alumno que acabas de inventar. Y acá abajo las firmas como venías haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y de estos vas a tener uno, un archivo por cada entidad. O sea, no va a ser para nada raro que en dos o tres clases uno abra el proyecto y encuentre tres o cuatro entidades formando parte del mismo proyecto. ¿Por qué? Porque de esa manera nos va a permitir ordenar las cosas de, de, con el siguiente criterio. O sea, si nosotros hacemos un archivo dedicado pura y exclusivamente para los alumnos, todas las funciones que desarrollemos para procesar ese tipo de dato, el tipo de dato alumno, las vamos a poner en alumno.c. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me voy a hacer una función... ¿Qué? ¿Se acuerdan que habíamos hecho la de imprimir int? Bueno, esa de int, imprimir int, ustedes en el mejor de los casos la pusieron en UTN. Pero... No, no sé cuánto tiene que ver con UTN. Ahora, si, si en vez de hacer un imprimir int, ¿se tiene que hacer un imprimir alumno? ¿Imprimir array de alumno? Va acá. Va en alumno.c. ¿Por qué? Y porque es una, es una función que está pensada para procesar ese tipo de dato, el tipo de dato alumno. Entonces la vamos a dejar dentro de la biblioteca. No solo la declaración de cómo es un alumno, cómo es el formato del dato, sino todas las funciones que hagan algo con ese alumno. Imprimir un alumno, ordenar el array de alumno, determinar cuál es el alumno con el mejor promedio, calcular el promedio de los alumnos. Todas las funciones que hagan algo con el array de alumnos van a terminar o que hagan algo con un alumno, van a terminar en alumno.c el desarrollo y en alumno.h el prototipo. Ahora los escucho a ustedes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué no se entiende? Yo tengo una consulta, profe. Nicolás. Decime quién sos. Dale, Nicolás. Nicolás. Eh, ahí que habíamos puesto socio empleado, yo la duda. Si alumno auxiliar, ¿no? No, nosotros vamos al main y pusimos a altura, legajo. ¿Se puede repetir? O sea, ¿cómo hago para seleccionar? A ver si me explico bien. Auxiliar, que lo tome ese auxiliar que es de alumno y no de socios. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que quieres repetir? O sea, acá auxiliar es de alumno. Yo estoy declarando una variable auxiliar del tipo alumno. Ah, listo, listo, esa me duda. Sí, la la, si voy sí. a declarar del tipo float, es float. No, nadie duda si es float o no es float. Es float. Y no, si la no. a declarar del tipo alumno, es del tipo alumno. Ahora acá me la está pintando de rojo porque creé archivo, no guardé y no compilé. Pero salvada esa situación, me la debería dejar de pintar de rojo. Está bien, y volveríamos a la normalidad que la pintó de verde. O sea, es un tipo de dato, alumno. Y si es un tipo de dato, tiene que tener un archivo donde va a estar la información. Este, esto se hace así desde hoy y no lo, vamos, no lo vamos a hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque si no, se nos empieza a hacer una ensalada y un enjambre terrible. Entonces, todo lo, yo sé que tengo que buscar cualquier cosa que tiene que ver con alumno, va a estar en alumno.c y en alumno.h. Por ahora. Después vamos a ir viendo cómo flexibilizamos. Pero por ahora va eso en ese lugar. Vale, ah, listo. Gracias. Bien, o sea, la mecánica sería esta, determinamos, ¿existe una nueva entidad en nuestro sistema? Sí, vehículos, perfecto, ahí nos ponemos a pensar, ¿y qué tiene un vehículo para, relevante para nuestro sistema? No en la vida real, porque uno puede describir con un nivel de detalle que no es necesario a veces las cosas, ¿sí? O sea, no, no. siempre el, el zoom que uno le puede hacer a, a cualquier objeto es enorme y no terminar nunca. Ahora, lo que hay que determinar es si eso es o no relevante para nuestra aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Si nuestra aplicación era la aplicación de una, de una biblioteca, por ahí no era relevante el peso en gramos del libro. No era relevante, pero el, el, pero el libro tiene un peso en gramos, ¿sí? Y también tiene un tipo de papel, ¿sí? Y también tiene un tipo de, de tapa, ¿sí? Y también está impreso con un tipo de tinta en particular, ¿sí? Y también tiene una tipografía que utiliza para el título, ¿sí? Pero no hace falta. Entonces, uno tiene que determinar qué es lo que le hace falta a nuestra aplicación de esa entidad. O sea, esa entidad, nosotros lo que vamos a hacer es una abstracción de esa entidad. Nos vamos a quedar con lo que nos alcanza para nuestra aplicación. ¿sí? Entonces, no nos vamos a quedar con absolutamente toda la información que una entidad tiene. Si no, imagínense que la entidad alumno, tenemos que empezar a poner datos de tipo médicos, y pero capaz que era un alumno y esto era una, una aplicación pensada para la universidad, entonces yo necesito los datos del alumno que tienen, que alcanzan para la universidad, no todos los datos del alumno. El, bueno eso es un balance que vamos a ir de a poquito aprendiendo a hacer, y en realidad lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a trabajar en base a un requerimiento, o sea, a nosotros nos van a dar un enunciado que tiene un requerimiento, y de ese requerimiento nosotros tenemos que ver qué es importante guardar del alumno, del vehículo, del dinosaurio, ¿sí? No nos vamos a poner a divagar, sino que vamos a determinar qué cosas son relevantes conservar. ¿Puedo ¿Más preguntas? Sí, Marina, dale. mira el, el tema de una entidad, podríamos decir que son cosas que vemos nosotros en la vida eh, cotidiana, en la vida real, que le vamos aplicando ciertas capas de abstracción y la vamos llevando a nuestro mundo de la programación. ¿sí? En este caso es un alumno y nosotros vamos a decidir, como estaba diciendo Mauricio recién, qué cosas son necesarias para trabajar en el, sobre un alumno en el ambiente, en el contexto que necesitamos hacer nuestro programa. Vos recién, eh, creo que eras Nicolás, preguntaste, eh, ¿cómo sabe para identificar si es un socio o es un alumno? Bueno, eso te lo da el tipo de dato con el que nosotros lo estamos creando. Él hizo justo un alumno y lo definió con el nombre auxiliar. Y el otro, en el caso de que vos tengas un socio, va a ser de tipo socio, y lo vas a definir en otra hoja, H y C, llamado socio, y vas a tener tu estructura, Socio, y después pondrás, harás tu socio, socio auxiliar, por ejemplo. Y es un tipo de dato distinto. Así como cuando declaras dos float, eh, la diferencia entre el float, el link, van a tener distintas cosas. Ahora, ahí estaban preguntando en el chat, eh, Ariel, si sobre, si una entidad sería como una tabla de una base de datos o una hoja de Excel. En verdad es. Son como distintos objetos que nosotros vamos a ir trasladando, o sea, son distintas cosas de nuestra realidad cotidiana que las vamos a ir llevando en nuestro mundo de, en la programación. ¿sí? Es como vamos pasando distintas capas de cosas que usamos o, o, o cosas que entendemos, como alumno, auto, música, instrumentos, eh, no sé, en todo lo podemos ir llevando a la programación. El tema es ir aprendiendo qué cosas son necesarias para eh, nuestro sistema, en verdad, porque por ahí para el mundo, como recién explicaba Mauricio, en un libro hay un montón de detalles, pero tenemos que aprender a identificar qué es relevante para nuestro sistema. ¿sí? Entonces, este concepto de día al principio cuesta, a veces eh, te lo van dando de forma de receta, lo bueno es aprender a identificarlo, y ir reconociendo e ir pasando de a poco por estas capas de abstracciones para entender qué es lo que nos importa a nosotros, en el sistema que tengamos que desarrollar. Porque por ahí, en este caso, es un alumno en una universidad, pero no es lo mismo un alumno en una universidad que un alumno en una escuela eh, secundaria. Por ahí los datos son distintos, las materias son distintas, la forma de horario es distinta, ¿sí? Entonces es como que uno tiene que ir aprendiendo cómo ir a adaptar el sistema hacia lo que te están pidiendo. Lo mismo con las entidades. No sé si se me entendió un poco o, o, o, o nada. No, no, sí, sí, sí se entiende. ¿Se entendió? Bien, o sea, básicamente lo que nos da cualquier lenguaje de programación, acá sé, eh, no, no, no, no, no sé si no inventó demasiado. Eh, todos los lenguajes de programación lo que nos dan es alguna manera de que nosotros podamos englobar un conjunto de datos que estarían dispersos bajo el nombre de un solo tipo de datos, o sea. Entonces nosotros vamos a poder hacer funciones que en vez de tener que pasarle 70 parámetros por separado, porque los tenemos todos por separado, le vamos a poder pasar un alumno. ¿sí? Y esa función va a ser algo. Le vamos a poder pasar una array de alumnos. Y esa función va a ser algo. Entonces nos van, a, nos van a quedar funciones muy cómodas porque no vamos a tener que pasar tantos parámetros. ¿sí? Sino que vamos a poder pasar un parámetro que va a ser el alumno, el vehículo, el libro, la película, el usuario. ¿sí? O sea... Todas, todas las cosas, o sea, cuando uno empieza a pensar las cosas que usa, por ejemplo, usted está todo el día con Instagram. Bueno, fantástico, Instagram. Uno tiene que sentarse a desarrollarlo. Claramente tiene un usuario, Instagram. Bueno, ese usuario va a tener información que es relevante para Instagram con respecto a ese usuario. ¿sí? Quizás esa información es distinta a la información que le es relevante al usuario de, la, de, un, de un sistema de correo electrónico bien? Es distinta la información. ¿Por qué? Porque no algunas cosas las necesita, otras no. Ahora, Instagram tiene usuarios, tiene publicaciones. Sí, ya lo de publicaciones es un concepto un poquitito más abstracto, pero bueno, una publicación está formada por una o más imágenes. Ah, hay imágenes, entonces las imágenes también son una entidad. Sí, y esas imágenes pueden o no tener aplicado un filtro. Ah, entonces hay filtros. Los filtros son otra entidad, y esos filtros pueden tener o no... Bueno, y así se siguen creciendo las entidades de una aplicación, ¿sí? Una, una, una cosa como Instagram debe tener cientos de entidades para poder, para poder funcionar. Y las aplicaciones en las que nos vamos a manejar nosotros en general van a tener al principio dos, después tres, después cuatro, y después vamos viendo hasta dónde llegamos, pero... Es bastante fácil poder detectar muchas entidades en casi cualquier cosa de la que, de la que ustedes se cruzan. ¿sí? Cosas simples, o sea, uno, no sé, imagina una empresa, o nada, ni siquiera una empresa, un, un lugarcito chiquitito que hace delivery. Bueno, es el lugar chico, y sí, bueno, tiene clientes a los que le hace delivery. Tiene empleados, tiene motoquero, suponiendo que no tenga algún, algún servicio un poco más sofisticado. Y después tiene los productos que vende, y a su vez para elaborar esos productos tiene materias primas. Bueno, todo eso que le nombré, en el sistema que administra eso, son entidades. Y en nuestra forma de programarlas, y en general, eh, eso sí, no va a cambiar en otros lenguajes, se le suele dedicar a cada una de esas entidades un archivo. ¿Sí? Y dentro de ese archivo vamos a poner las cosas que tienen que ver pura y exclusivamente con esa entidad. Y eso es una manera de más o menos balancear el despelote del código. ¿Por qué? Y porque más o menos, y cada, por lo menos adentro de cada archivo, me voy a encontrar las cosas que tengan que ver nada más que con esa entidad. Porque si no, empiezo a llenar un solo archivo de las funciones que tienen que ver con todas, y me va a quedar enorme. ¿sí? Entonces al principio, nada, lo que tiene que ver con alumno, bueno, hacemos una entidad que es alumno, ponemos en el H la, la explicación para el sistema de cómo es la entidad de alumnos, o sea, sería la declaración de la estructura, describiendo cada uno de los campos que componen al alumno, y después tenemos el alumno.c, donde desarrollaremos toda la funcionalidad. Ordenar array de alumnos, imprimir array de alumnos, Dentro de la red de alumnos, determinar la edad promedio, dentro de la red de alumnos, determinar cuál es el alumno más grande, el alumno más joven, el alumno con mejor nota, con peor nota. O sea, vamos a ir aprovechando lo que ustedes ya saben hacer desde otro lugar para utilizarlo en tipos de datos más complejos. ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que saber hacer? Bueno, tenemos un tipo de dato, que sería en este caso alumno auxiliar. Bueno, es lo mismo que cualquier tipo de dato. Si yo ahora, en vez de tener un alumno, Quiero fabricarme un Array. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ver, dame un sí. segundo. Ahí está. Ok, no, pues se me ha ido a negro. Ahí está. Bien. Si me quiero hacer un Array de alumnos, ¿sí? sí le voy a, lo voy a hacer tan grande como cantidad de alumnos. está ah, tengo un array de alumnos. Entonces, ¿cómo accedo a cada posición de la array de alumnos? Bueno, lo mismo que hacíamos hasta ahora. O sea, ¿tengo una array? Sí. ¿Cuál es el primer paso? Y determinar a qué posición estoy haciendo referencia. Quiero acceder a la posición 63 del array de alumnos. Bueno, accedo a la posición 63. ¿Y ahora qué campo quiero modificar? ¿Altura legajo o nombre? Altura. Bueno, en la posición 63 hay un alumno. A ese alumno le voy a decir que la altura es 1.85. ¿Sí? Tan difícil como eso. O sea, es un tipo de dato más. Lo único que nos agrega a derecha este nuevo tipo de dato es que le digamos a qué campo queremos afectar. Para leerlo, o para escribirlo. Porque si no, no lo sabría. Si yo le paso esto solo... ¿Y de a qué campo querés que cargarle el 1,85? Entonces, operador punto, y ahí le decimos qué campo es el que queremos afectar. ¿Está bien? No, lo, lo que se agrega es esta explicación adicional. Ahora, fíjense esto, ¿no? Si yo, una ventaja muy, muy, muy, muy buena de los tipos de datos que nosotros nos podemos construir, es la siguiente. Yo me genero... Esperen, eh, esperen vamos a hacer esto. Voy a hacer un par de control Z para volver al ejemplo este que teníamos acá. Ahora tengo el auxiliar este, ¿no? Me generé este auxiliar. Entonces ahora me creo un array. Que tiene un montón de lugares. Bueno, si yo ya tengo el auxiliar y quiero copiar el auxiliar dentro de la posición, no sé, array, perdón. Array de alumnos en la posición 14. Se copia con el igual. Auxiliar. Y acá se copió todo. Se copió el nombre, la altura, el legajo. Todo en esa línea de código. O sea, copiar un tipo de dato nuestro es más cómodo que copiar un string. ¿Sí? En esta línea de código se copió todo. O sea, si yo tengo que ordenar un array de alumnos... El swap lo hago como si fuese una variable común. Me genero un auxiliar y hago el swap. Una pavada. ¿Estamos? Esto es una característica importante de este de de nuestros tipos de datos. Que gracias a Dios no se comportan como el string, sino que se comportan como un int. ¿Cómo había dicho lo último? No sé a qué te, a qué te referís con lo último. De array, alumnos. Bueno, como no sos muy específico, voy a, entender, voy a presuponer que no entendiste nada. Vamos de nuevo. Si yo tengo un auxiliar que ya tiene datos de un alumno cargado, no importa cómo, si lo saqué de un archivo, se los pedí, que me los ingrese el usuario por teclado, ya tengo un auxiliar cargado. Y yo quiero hacer que este auxiliar, los datos que tiene cargados, se copien en cualquier posición del array. ¿sí? Bueno, tengo que elegir una posición en el array, la posición 2, y en la posición 2 le asigno el auxiliar. ¿Sí? Ya está, se copió todo. Se copió el nombre, la altura y el legajo. O sea que es una manera de copiar sencilla. sí O sea, no, no me meto en ningún bardo, no es que tengo que ir y copiar la altura y después copiar el legajo y después copiar el nombre. En una sola línea de código de un saque copio las tres cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y auxiliar sería uno de los mil. No, auxiliar es este, el que acabo de cargar acá a mano. Y ahora, después que hago esto, pasó... Los valores que estaban en auxiliar se copiaron en la posición 2. Esta forma de copiar se, se conoce como deep copy. Porque no es que se copió una referencia. O sea, el, el, yo no lo escribí, pero el código terminó escribiendo la copia... O sea, copió altura en la altura de la posición 2, copió el legajo de auxiliar en el legajo de la posición 2, y copió el nombre del auxiliar en el nombre de la posición 2. Yo no veo el código, pero ese código existe. Pero gracias a Dios no lo tengo que ver. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos? ¿Alguna duda o ya están en condiciones de hacer un examen por los puntos que tenga que ver con, con estructuras? ¿Te puedo mostrar el punto ah, C? Ah, bien sale, eh, las dudas de golpe. Dígame, dígame, dígame, estamos para mostrarle. El punto C, el alumnos alumnos.c, para, para ver bien eso que acaba de explicar. Ah, bueno, bueno, vamos de nuevo. Ahí estamos, alumno.c no tiene nada, supongo que te referís al H. Ah, claro. Vamos a darle un poquito más de gracia a alumno.c. Perdón, Mauricio. Dígame, dígame. En cada entidad vamos a tener que ir incluyendo los distintos punto .h que vayamos a utilizar, ¿no? Claro, nosotros, o sea, nosotros vamos a crear, cada vez que determinamos que, cada vez que invocamos que hay una entidad, decimos, che, acá hay libros, acá hay alumnos, acá hay vehículos, acá hay computadoras, acá hay no sé qué, siempre, en cuanto invocamos una entidad, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer la estructura es hacer el punto C y el punto H, con el nombre de la entidad. Chau, de una, ¿me entendés? O sea, libro, pum, libro, punto, C, libro punto h, y después vengo al H y declaro la estructura. Esa va a ser la forma en que nos vamos a manejar. Más allá de que podemos hacer algún ejemplito en el main para aclarar algo. Pero digo, la forma prolija de manejarnos va a ser esa. Sí, sí, yo lo que decía es que, por ejemplo, después en, en alumno vos utilizás otra entidad. La tenés que incluir. Ah, bueno, claramente. Sí, bueno, pero eso ya nos venía pasando antes, ¿te acordás? Ponele, yo estaba, sí, no sí, sé, sí, en un TNC y de pronto en un TNC tenía que usar string. Bueno, sí, le tengo que incluir, obvio. Bien, bien. Si no le incluyo, ¿qué va a pasar? Si yo acá tengo que usar alumno y yo no incluyo alumno, no voy a conocer el tipo de dato porque me voy a estar perdiendo esto, ¿me entendés? No voy a conocer sí, el sí, tipo no de acepto, dato. Porque... Para conocerlo tengo que incluirlo, como hice acá en el main. ¿Ves que ahí lo Dale. incluí? Joya, joya, sí. ¿Más preguntas? En el caso, profe, cuando en el main copia los datos de array alumnos es igual a auxiliar. Si auxiliar, sí. ¿sí o sí tiene que tener todos los datos completos del tipo de dato. que... No. Presenta, ¿no? no. Podría o sea, estar puede... incompleto, podría estar sin valores. ¿Se va a copiar la basura que haya en ese lugar? Bien. Porque, o sea, es como cualquier variable. Vos agarrás y creas la variable int edad. Y creas la variable int auxiliar edad. Y si no inicializaste ninguna de las dos, pero la asignás el auxiliar en la edad, y bueno, sí, se va a asignar, se le va a copiar la basura que haya ahí adentro. No es, que, no es que es obligatorio. Perfecto. Gracias. ¿Está bien? ¿Más dudas de esto, chicos? Venga el examen. ¿Ya estamos para el examen? Tengo una pregunta, pero capaz que lo vamos, seguramente lo vemos más adelante. Eh, ahí, cuando declaramos el nombre que le pusimos 51 caracteres, vamos a suponer. Sí. Cuando se lo pedimos al usuario, ¿vamos a poner un filtro para que no lo supere también como estamos haciendo en las otras bibliotecas? Depende. Si querés aprobar la materia, sí. Ah, bueno, listo. <risa> claro. Pero igual queda tu criterio. Si no querés aprobar la materia, no lo pones Sí, sí, siempre. ¿no? no, tenemos que. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos que hacemos un código que no nos lo puedan volcar. O sea, nosotros tenemos que programar de manera defensiva, se llama. ¿Sí? O sea, en vez de estar viendo a ver cómo se pinchó el código, en todo lo que podemos tenemos que hacer el esfuerzo porque no nos lo puedan volcar. En todo lado, desde la, de la pavada más chiquita. Y eso es la mejor forma de incorporar... Hay dos formas de incorporarlo. Hacer todo mal hasta que un día tenés que aprender a hacerlo bien o hacerlo siempre bien y siempre trabajar de manera defensiva. ¿Me entendés? O sea, siempre estar defendiendo, siempre estar pensando el peor caso. Y solamente no tomar una acción defensiva si es costosa. O sea, si la acción defensiva es costosa, en procesamiento, por ejemplo, o en memoria, o en lo que sea asumís el riesgo porque crees que eso es poco probable. Pero si no, si no hay un tema de costo, vos siempre te tenés que tratar de defender, de que no te vuelque en la aplicación. Por ejemplo, así nos queda un, algo adentro del punto C. ¿Qué sería una función candidata a ir al punto C? Bueno, la famosa imprimir array alumnos. Se habían hecho una, una función muy parecida a esta para imprimir al. Eh, ¿Cómo se llama? la array de enteros o al array de flotantes o algo por el estilo. Bueno, listo, hacemos un imprimir el array de alumnos. Esta función, el punto C, también va a tener que incluir alumnos.h. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo, ¿qué va a recibir si va a imprimir un array de alumnos? Bueno, el primer parámetro va a ser un puntero alumno, ¿sí? E, array. Y el segundo dato, perdón, el segundo dato va a ser el límite de ese array. Int. Fíjense, no estoy trayendo nada nuevo, ¿eh? Es lo mismo que hasta ahora sabían hacer con un float, ahora lo pueden hacer con un dinosaurio, es lo mismo. O sea, no, no, no cambiamos, no agregamos demasiada información. Eh, aprendimos a crearnos tipos de datos, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para imprimir? pum. Vengo y me genero un índice. Y punto y coma. Si quiero, ya vamos a hacerlo bien. Int. Retorno. Le voy a poner un valor inválido. Y la última línea de código que voy a escribir va a ser return. Retorno. Hermoso. ¿Qué voy a preguntar? Lo mismo que pregunto siempre. Si P array es distinto de null. Y... Si el límite es razonable, es porque como mínimo tiene que ser mayor a cero. Si no, no es razonable. Y acá me pongo a laburar. Fíjense que no solamente tengo que incluir alumno, acá ya no conoce a null, porque el símbolo null está declarado en alguna de estas. En ST de lib creo que está declarado, así que ya voy a dejar esas incluidas que se usan siempre. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a recorrer... El array, desde i igual a cero, voy a fijarme que i sea menor que límite, y en cada vuelta del for voy a incrementar en 1 la i. Fantástico. Y ahora, ¿qué voy a hacer acá adentro? Bueno, voy a hacer un print, así, modo debug. Por ejemplo, para no gastar un print parecido a este sería donde voy a imprimir todas las posiciones de este array. Y que, a, a diferencia, no voy a imprimir auxiliar, sino que voy a estar imprimiendo p array en la posición i. ¿Sí? p array en la posición i. Así que ahora me copio esto. Y lo voy pegando acá. Y acá le ponemos por un saltito de línea. Como para que Hombre, le altura, chau, listo, terminé de imprimir, si estuve por acá ya puedo hacer que la variable de retorno sea igual a 0. Entonces ahora ya tengo una función que hasta ahora no tenía, ¿qué hago con esa función? Bueno, no. con la firma de esa función me la llevo a alumnos.h como mi primera función, así ya... Tiene un poquito más de sentido. Como no me acuerdo cómo se documenta todavía, vengo y me copio alguna manera de documentar. Ya se lo van a acordar. Pum, lo pego acá y digo, bueno, primero tengo que explicar qué hago. Imprimo el array de alumnos. Bien, ¿qué recibo? Un puntero al array. P array. P array. Puntero al array de alumnos. ¿Qué más? La longitud define el tamaño del array, sería en este caso, del array, y retorna cero si. Ok, y menos uno, error. Bien, listo, hermosa, documentada y toda, ya imprime el array de alumnos, ¿está bien? ¿Qué pasa? El array de alumnos va a tener cualquier ganzada menos la posición 2, que es la que yo acabo de inicializar. O sea que si yo ahora mando a imprimir el array de alumnos, en vez de hacer esto voy a llamar acá la función imprimir array de alumnos, por lo menos la posición 2 va a quedar bien cargada. Entonces vamos a llamar a la función que imprime el array de alumnos, que la llamamos imprimir array de alumnos. Bien, bien. Vamos a guardar todo. Primera array de alumnos, quiere un puntero, le paso el puntero, no lleva el ampersand porque es un array, le paso el límite. ¿Cómo le paso el límite? Igual que aprendimos hasta ahora, no cambia nada. Size, le podemos hacer do, de, disculpen, ¿cómo le paso el límite a esta? Acá le tengo que pasar el límite, que sería cantidad de alumnos. Le iba a decirlo del size of y estaba muy mal, me quedé con las otras funciones. Ahí, cantidad de alumnos, ¿sí? Ese es el límite del que no se tiene que pasar. Chau, listo. Vamos a ver qué sale. A ver cómo nos va. Compilamos. A ver qué nos decís. Si seguimos con los warning viejo, se agregó algo. Nada. Y le damos play. Bueno, fíjense que está lleno de basura. ¿Por qué? Porque eran un montonazo ven que hay mucha porquería, pero en algún lado de toda esta porquería de estos 1000, tiene que estar el número 2, que es el que yo cargué correctamente, en la tercera posición, o sea, el tercer número que imprime, si le da el buffer, debería estar bien, ahí está. ¿Bien? La posición 2 es razonable. ¿Por qué es razonable? Y es razonable porque es la única que yo cargué hasta ahora. Entonces, vamos a aprender de paso una trampa que no pensaba contárselas hoy, pero se las voy a contar, que nosotros, como esto es un array, podríamos fabricarnos un valor más, solo para nosotros, no para el usuario, para uso interno. Ese valor lo vamos a llamar is empty. ¿Para qué lo vamos a usar? Para saber si esta posición está o no está siendo utilizada. Y solamente vamos a procesar con nuestras funciones, solamente vamos a procesar cuando if array, o p array en este caso, en la posición y punto is empty, ¿cómo tendría que ser? ¿Verdadero o falso? Si la pregunta es, ¿estás vacío? Verdadero. No, falso. Yo voy a imprimir si no está vacío. ¿Está bien? Si está vacío no quiero hacer nada, no quiero imprimir, no quiero, no quiero calcular el promedio, no quiero hacer nada. O sea, va a ser una protección que le vamos a agregar y la vamos a usar siempre. Yo, si esa posición de memoria, esa posición, ¿nadie la cargó todavía? no la, la quiero descartar, quiero que no aparezca ni en el promedio, ni en el promedio de las alturas, ni en quién es el más grande, quién es el más chico, quién se sacó la mejor nota, porque nadie lo cargó. Como nadie lo cargó, lo voy a ignorar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar qué onda con esa posición. Y si esa posición está cargada, bueno, en el momento que le hagas la carga, vas a tener que también cambiar esa posición. O sea que, auxiliar... Tendría que tener el is empty, no lo reconozco porque todavía no compilé, en no estoy vacío. ¿Está bien? Vamos a guardar esto, vamos a compilar esto. Ahí ya, ya lo reconoció, lo pintó de azul. Fíjense. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién se va a encargar de entrada de decirle a todo el array que está vacío? Bueno, voy a tener que fabricar una función, exactamente como dice el compañero, que me lo inicialice. ¿Sí? Entonces, vamos a fabricar la función que lo inicialice. Todavía nos quedan dos minutos y ustedes el examen lo van a hacer en un toque. Así que estamos re bien de tiempo. ¿Cómo es la función que lo inicialice? Gracias a Dios, es casi lo mismo que esto. Así que me hago el robo del siglo, acá, y digo, imprimo el array, no, inicializo, inicializo, no sé si va con Z o no va con Z, inicializo, va con Z me parece, así que la dejamos con Z, inicializo el array de alumnos, puntero la array de alumnos, longitud, éxito, ah, es todo, está todo bien, y qué tengo que hacer acá, no tengo que imprimir, tengo que hacer que cada línea del array de entrada diga que está vacía. O sea que sea verdadero el ICMP, sí. Entonces de esta manera sencillísima, ya recorro todo el array y a todas las posiciones de entrada le pongo un 1 en el isempty. O sea, digo que todo está vacío. Como todo está vacío, el único que va a estar lleno va a ser este. En tanto y en cuanto yo llame a la función que inicializa el array. ¿no? Fíjense cómo todavía me quedan 30 segundos para terminar en tiempo. Inicia Liz. Inicia Y acá supongo que le pulse lo mismo. Bomba. Bien. Guardamos. Compilamos. Quedan 15 segundos. Ah. No te puedo crear. Refinition. ¿Qué pasó? No le cambié acá. Inicia ya estoy en 30, pero todavía no, no dice 31 el reloj, así que estoy bien. Estoy dentro de la hora, estoy jugando ahí con los últimos segundos. Guardamos, compilamos. ¿Y seguimos con alguna pavada? ¿o no. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el of the news? Eh, y ahí en el ISEMT es igual, ¿no? Igual, igual. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí está, perfecto. Vamos, vamos, que tenemos terminante que es 31. Perfecto, inicialicé. Ok. Dale, amigo. ¿Con qué código me terminé quedando? Con un super código, fíjense. Imprime nada más que la posición que fue inicializada, el resto se ignora, se ignora para los cálculos, se ignora para los informes, se ignora para todo, porque esto es más o menos el ciclo de vida normal de nuestras aplicaciones, es normal que nuestras aplicaciones ¿sí? tengan un montón de espacio en un array que apenas lo tienen ocupado con un, un fragmento de alumnos o un fragmento de vehículos, siempre uno tiene más lugar que el que necesita, entonces, todas las operaciones que querramos hacer con nuestras entidades, vamos a tener que poder discriminar si esa posición se está usando o no se está usando. ¿sí? Así que ese flag is empty nos va a venir súper, súper cómodo.